Ya me cansé de ganar tanto en esta competición. Y que todos crean que tienen opciones. Coneo mal evolú. Basta ya viral detrás, esta es de mi coronación, hoy oh, no es Como te fue en la cárcel, veo que la comida buena parece un elefante. Me parece un mentira, soy un farsante Ahora tira de humilde con medio millón colgante yeah. Su rico amigo es un arcohíritu sí es un pobre teletubi Así que no iba la muy Que yo sí que grabe con Drake Y lo hizo en España. Tú decías que era intocable Que tú eras un illuminati Pero después vino Cocuyela Y sale llorando con tu mami eh, Eres maleante de papel hasta Carol G, ya no quiere estar con él. Eh, yeah. Ya me cansé de ganar tanto en esta competición. Eh, y que todos crean que tienen opciones. Coneo mal evolúa. Batalla viral de trap, esta es mi coronación. Oh, ya no Empezó la batalla madura de todos los videos en YouTube. Al Conejo Adoni le daré maduro que droja lo de Badabun. Cinco mil en mi cuello, diez en mi cartera, dime cuánto es que cargas tú. Él solo piensa en pintarse las uñas, y se parecía a Betibu Se ve que nunca ha caído en la cárcel, ojalá tú caigas también Las joyas, las placas, las balas, las casas, los premios, los panas son cien Real hasta la muerte, eso siempre lo he sido y todas tus letras son fake Y sé que es maliente que mueve dinero y mamá lo cuesta la serie hipócrita, un día mayante, y después sale con las uñas pintadas Si yo estoy con Carol G En la noche de hoy la paso a buscar Y nos vemos con Becky G Aprovechaste de sacar canciones Porque el león no estaba aquí Pero ahora estoy afuera así que prepara tu alma y Ya se va a morir Conejo malo partido, el niñito consentido Te invito a la batalla y va y busca a sus amigos Mejor ponte un chaleco Que dejaré par de huecos Tienes el cerebro hueco No dice nada con sentido. hipócrita